Hola a toda nuestra querida y amada comunidad simia Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Rincón del Profe En esta ocasión tenemos el regreso de la familia más disfuncional de las series Y no me refiero a Ray Donovan Hablo de The Umbrella Academy volumen 2 O más conocida como la Academia de los Cachos Paraguas Y regresa de una forma espectacular Entregándonos una de las mejores escenas de apertura que he visto en mucho tiempo Vamos con esa intro la, LA CAPITAL, capital de, los DE LOS SIMIOS Después de más de un año de espera Luther, Diego, Allison, Klaus, Número 5, Ben y Banja Regresan para traernos un nuevo conflicto y enredos con las líneas temporales De más está decir que este análisis tendrá una tonelada métrica de spoiler Así que ya estás avisado Anda a ver la segunda temporada Y si no viste la primera, ¿a qué esperas? Parte a verla también y aprovecha de suscribirte para que este video no se pierda y pueda volver con facilidad. Comencemos. Si recordamos el final de la primera temporada, 5 logra transportarlos a todos antes del apocalipsis, pero se transforman en niños, cosa que se van a pasar por buena parte en esta segunda temporada, porque todos van a llegar a un callejón en Dallas, Texas, entre 1960 y 1963, pero obviamente separados en el tiempo. Todos van a llegar de adultos, bueno, a excepción de número 5, que sigue siendo un niño. El comienzo, como les dije, es super, hiper, ultra, mega, grande, tricampeón soberano de los épicos. Con los hermanos enfrentando a los soviéticos que invaden Estados Unidos. Con una facilidad que incluso da susto. Hessel aparece y rescata a Cinco. Los demás hermanos se quedan a ver el fin del mundo, esta vez por un ataque nuclear. El viaje en el tiempo no es casualidad. Y la serie aprovecha de muy buena forma insertarse en el contexto social de la época sin ser forzado, a excepción de lo de Baña. Pero bueno, eso podría explicarse por otra cosa. La primera en llegar es Allison, que recordemos se encuentra sin voz. Desconcertada, entra a un restaurante y dice claro que solo se atienden a blancos. ¿Qué mejor momento para meter el tema de los derechos civiles? Vemos, con el tiempo, que se encuentra casada y tratando de ser una activista ante la llegada de Kennedy Luther se encuentra trabajando para Jack Ruby, que fue el que disparó y mató al supuesto asesino de Kennedy el loco de la serie es igual igual, muy bien por el casting Klaus forma una secta y se dedica a viajar por el mundo. Pero debe llegar a Dallas antes de la muerte de Kennedy. Para aprovechar de encontrarse con su ex antes que se enrole al ejército. Diego está en un manicomio. Ya que al parecer es el que menos usa el cerebro. Siempre es el más impulsivo. Y lo encierran por querer detener al asesino de Kennedy. Cuando Banja llega... Casi la atropillan, perdiendo la memoria, y se pone a vivir en la granja con la familia que casi la mata. Por último llega número 5, el mismo día del fin del mundo, y casi al final de este. Hassel lo rescata y le dice que tiene 10 días para resolverlo, hasta que aparecen los suecos. Y se cargan al pobre de Hassel, y aquí vamos de nuevo, descubrir cómo salvar al mundo en tan solo 10 días. La primera misión es reunir a los familiares que no se habían podido juntar Cada uno pensaba que estaba solo en esa época El primero es Diego con 5, en el manicomio Del cual este va a escapar con la ayuda de una interna llamada Lila Que será vital en la historia La gracia de la reunión es que nos van mostrando Cómo ha sido la vida de los hermanos en todo este tiempo Con altos y bajos Y esto sirve mucho para adentrarse un poco en los personajes Buena construcción también es importante destacar la aparición de Lucas, un conspiranoico que presta apoyo a los hermanos. Ver el origen de Pogo, el mono, de la madre y del padre también, los Majestic 12, ver cómo funciona la comisión y el golpe de directorio que da la jefa, que también pensábamos que había muerto la temporada anterior. Diego logra entrar a la sala del tiempo y conocer por qué se produce el apocalipsis. Resulta que Baña hace explotar el edificio del FBI justo cuando va pasando Kennedy, lo que provoca que el auto de este acelere y se salve. Culpan a los rusos y comienza la guerra nuclear que termina con la humanidad. Aquí nos enfrentamos con las paradojas. Para evitar un daño mayor se debía dejar morir a Kennedy. Pero son ellos, los hermanos, los que terminan provocando todo este descalabro. Su sola presencia es dañina para la línea temporal. Con esto en mente, Diego, Allison, Klaus y el fantasma Ben van al edificio del FBI donde están torturando a Banya, pensando que es una espía soviética. Le dan LSD, una droga alucinógena. Y Banja comienza a alucinar, hasta que recuerda todo su pasado y comienza a dejar la caga. Pero la caga más uno. Sale luz de su cuerpo y mata a todos los guardias, mientras está atada a una silla. Diego trata y no puede. Lo mismo que Allison y Klaus. No pueden llegar a ella. Así que nuestro fantasma favorito se sacrifica y posee el cuerpo de Banja, haciéndola parar y con esto salvar al mundo. Pero nuestro Gasparín muere. O sea, ya estaba muerto. Pero ahora, muere, muere. Adiós, Ben. Siempre te recordaremos por ser el chico con tentáculos en la guata. Una de las cosas que está mejor lograda en esta temporada es cómo se abordan los dramas de época. El tema de los derechos civiles en el sur de Estados Unidos está tratado de forma magistral. No se siente para nada forzado. El tema de la segregación fue muy importante y tenía miedo de que fuera manoseado y tratado como una caricatura como le gusta hacer ahora a los progres. No cancelémoslo, cancelémoslo. Pero fueron super respetuosos de la historia. Por lo general, la sociedad vivía en paz. Mientras se respetaban las reglas de la segregación. Ojo con esto que voy a decir. Por ejemplo, si los negros no visitaban los hospitales o bares de blanco, todos estaban tranquilos. No se andaban buscando negros al azar para hacerles daño. Y aquí pueden decir, ¿y cómo el Cucu Clan y todas esas otras asociaciones? El caso de esta asociación era para los que rompían esa denominada paz social fue gracias a gente que se levantó y dijo que no era correcto que todos debían tener los mismos derechos que al final se tiene los resultados que tenemos en la actualidad pero todo es un proceso que no se da de un día para otro incluso existían negros que decían que los demás eran activistas que buscaban destruir la sociedad es gracias a estas personas que empezaron con algo pequeño como las sentadas Quiera ir y sentarse, sin violencia. A que te sirvieran un café, por ejemplo, como se ve en la serie. Lo que hace Rosa Parks de no dar el asiento en un bus. Cosas pequeñas, pero van transformando la mentalidad. El tema de Banja, ese sí se nota un poco más forzado. Por el conflicto de la dueña de casa americana promedio de mediados de los años 50 y 60. Ahora, ese conflicto está muy bien clarificado, sí. Una mujer abnegada y sin derecho a opinar. Que confunde el sentirse bien con instintos lésbicos. Banja le da también señales equivocadas, hasta que ella misma entra en esa dinámica. Recordemos que ella siempre fue excluida, y el hecho de pertenecer le puede llevar a tener y reafirmar esos impulsos. El caso de Klaus es sencillamente maravilloso. El que en los tiempos actuales era un drogadicto, y en los 60 pasaba por profeta, formando un culto de seguidores que aprenden de la enseñanza de las canciones de los años 80 y 90, es sin duda el mejor personaje de la segunda temporada. Los hermanos Deben salir rápidamente Hacia el presente Por lo que deben dejar Todo lo construido En este tiempo Que aunque poco Era significativo para ellos Es por eso que Sabiendo que si se quedaban Provocarían el fin De los que amaban Se arriesgan a perderlo todo Y lo hacen En las elecciones Más egoístas De toda la serie Demostrando el daño Que tienen como personas Enfrentar el pasado Y lo que te hace daño Lo que uno teme Debe ser una de las pruebas Más difíciles Que cualquier persona Debe enfrentar Y resulta que los que tienen menos ligaduras con la gente, los que están menos atados emocionalmente, son los que logran llegar al callejón. Allison es atacada por los suecos y Banja es atrapada por la policía. Diego es raptado por su novia psicópata. Al final reciben su castigo. Siempre es entretenido hablar de las conspiraciones y uno de los sucesos que está más cargado de esto es el asesinato de Kennedy. ¿Qué fue la CIA? ¿Qué fue el FBI? ¿Qué fue la KGB, el MI6 o incluso el Mossad? Falta que digan que fue la KAM nomás Que fue el grupo Bilderberg o como sale en la serie que fue planeado por el grupo de los Majestic 12? Recordemos que en la primera temporada, 5 era el, el encargado de matar al presidente, pero él va y salta hacia el 2019, llegando con su hermano. Entonces, ¿quién lo mata? En la serie se habla que el grupo de poderosos e influyentes ojo, que existió en la vida real, los Majestic 12, está detrás de este magnicidio y la razón que dan es que Kennedy está muy cerca de saber la verdad de Roswell uh -huh. otro de los favoritos de los amantes de las teorías de conspiración este grupo, que gobierna en secreto, le dice a Sir Reginald que podrá tener seguros sus negocios en el lado oculto de la luna. Ojo, que de paso está en el top 3 también de las conspiraciones. Si Reginald se saca la máscara para ver que es una especie de extraterrestre y este sí que fue un momento que uno dice ¡¿Qué?! Sí, sí, fue demasiado potente. Y de paso, no se sabe lo que ocurre, pero ¿se coma el personaje? No lo sabemos. Cuando aparece la foto del padre en el asesinato de Kennedy yo dije no. ¿El hombre del paraguas es el padre? Eso sí que fue notable. La teoría de conspiración dice que el hombre del paraguas es el que da la señal para disparar. O incluso hay una teoría más osada que habla de que el hombre del paraguas fue efectivamente el homicida. Esto se mezcla a la perfección en la serie. Aunque después te dicen que el padre, obviamente es Reginald, no tuvo nada que ver. Porque él va y llega reclamando de por qué habían matado al presidente. Los muchachos salvan el día, se confirma que Lila, la novia de Diego, tiene poderes de espejo, o sea, absorbe los poderes de los demás y los utiliza y que por lo tanto también es una de las niñas que nació especial en 1989. Se supone que matan a la jefa, o la manejadora, la temporada pasada también vimos que se moría. Los hermanos toman un maletín y se van al presente, llegando al 2 de abril del 2019 un día después del apocalipsis de la primera temporada. Pero no pasa nada, no hay muerte y la casa está igual. Se encuentran con su padre, que los esperaba. Ojo que la primera temporada estaba muerto. Incluso ven una foto de Ben y aparece la denominada Sparrow Academy o la Academia Gorreón. Para esto tenemos dos teorías, así que afírmense cabro. La primera es que viajan a su misma línea temporal, pero su padre, al ver el fracaso del equipo que resultan, en el pasado obviamente, termina reclutando a nuevos hijos, entre comillas. Y Ben no muere, por eso es que aparece acá. La segunda es que viajan a una línea de tiempo diferente, donde no se lleva a cabo el apocalipsis porque Banja no deja la caga. Obviamente Banja tampoco es eh, seleccionada en esta línea de tiempo. De todas formas, si nos queda una duda, si estuvieran en su línea temporal normal, deberían haber llegado antes del apocalipsis, para evitarlo de nuevo, ya que cuando se van, queda la escoba y no alcanzan a volver para arreglar nada de la primera temporada. O sea, tendrían que haberse enfrentado a ellos mismos del pasado, lo mismo que hizo 5 con su versión más vieja. Por lo tanto, X se podría optar más que se fuera a otra línea temporal. Como sea, tendremos que esperar hasta la tercera temporada para poder resolver estas preguntas. Como corolario, podemos decir que la serie es espectacular. Muy buenos guiones, está muy bien escrita, muy buena actuación, te mantiene entretenido en todo momento, Profundiza mucho más en los personajes y en toda su historia, excepto Luther. Lo siento Big Boy, todavía sigue siendo un mamón. La música es muy buena, muy buena, acompañando sobre todo en los momentos clave. Ese cover de Crazy en los primeros capítulos es memorable. Incorporamos a un personaje nuevo, como el Lila, que lo tendremos seguramente en la tercera temporada con mayor protagonismo. Todos lloramos la muerte de Lucas, uno de los momentos más sad de la temporada. Los efectos especiales muy bien logrados. sí. Esta vez se las mandó Netflix. Nota 9,5 de 10. Muy bien mi querida comunidad simia, eso es todo por hoy. Si te gustó el video, dale un clausístico me gusta, suscríbete y activa esa campanita para que sepas cuando subimos más videos. Recuerden que leemos los comentarios. Dime, ¿qué te pareció esta temporada? ¿Crees que la jefa o la manejadora aparecerá en una tercera temporada? Digo, viva, no como recuerdos. Te dejo más videos para que te entretengas. ¡Chau!